Buenas, buenas queridos seguidores del juego del recuerdo Lo que voy a hacer acá, va a ser súper corto Voy a darle de hacerla bien corta para que ustedes puedan entender Y puedan jugar Atari en su computador Ya Es súper fácil compadre, ¿no? no es tan complicado Ya Lo que yo les voy a explicar acá Es cómo poder jugar Atari con el Altirra Que es el primer emulador Con el Atari 800 Win Plus Que sería el segundo emulador Y el otro, va a ser un Game Pack que les voy a dar donde van a poder descargar un archivo directo Y van a poder tener miles de juegos al toque Ya Entonces, vamos con el último primero Que sería esta página, que está acá Ya Está viendo todo bien Ya, esta página, ahí está la dirección Se las voy a dejar abajo de todas maneras Para que lleguen, aprieten y descarguen Ya, en esta dirección Se van a Downloads ¿Pim? Ya Y van a llegar aquí mismo Hay un montón de cosas más, el manual y todo eso entonces eh, van a poder llegar acá guía de instalación ya ustedes llegan apretan download nomás eh, ahí download después de descargar les va a decir que el archivo se llama a 8 bgp 110c y pesa 1.2 gigas ya descargamos el archivo ya yo lo tengo descargado y esta parte no la vamos a ver y les voy a mostrar lo que debería aparecerle cuando lo descargan dentro del zip que sería esto esto que está acá les va a aparecer esto es lo que viene dentro de ese zip ya entonces usted, lo único que hacen es darle doble clic a este icono de acá chucha, apreté el otro el acceso directo bueno, puede ser este también este. ¿Ven? Y les va a salir este menú en pantalla, compadre. Donde ustedes fácilmente van a poder elegir todos los juegos de Atari que vienen dentro de ese menú. Ustedes, bueno, si quieren van viendo cómo le van agregando, le van tomando screenshots de pantalla. Pero este Atari 800 Best Game Pack, Best, Best Game Pack versión 1.1 está bastante bueno, compadre. De hecho, podríamos revisar más adelante unos juegos que están acá. Eh, hay gente, está vinculado a páginas de youtube los juegos cachai a récord y todo ese tipo de cosas también vienen los manuales también ¿Cachai? la historia del juego y está súper bien detallado ya esta sería la primera opción igual es genial tenerla se ven ordenaditos y los vais viendo como en pantalla pero que esta, esta primera opción les sirva es la más fácil después después la segunda opción es irnos a descargar otro emulador. Bueno, obviamente les voy a contar antes de seguir mientras estoy buscando el otro emulador, que esta página lo que está haciendo es que descarga, eh, descarga como de todas maneras te descarga los emuladores, ¿cachai? Eh, te descarga los emuladores y cuando tú aprietas el, el juego, eh, se carga el emulador y funciona el tiro. ¿Qué quiere decir que trae el emulador dentro? pero eh, también les voy a mostrar cómo poder descargar los juegos o sea los emuladores por separado ya en el caso del de Altira ¿sí? aquí tienen una página virtualtwo.org altira ya acá está y ustedes descargan esta versión de acá altira 3.90 ya aquí está de 64 y... ¿sí? o 32 la que ustedes quieran apretan ahí lo vamos a dejar en el escritorio. Viene como archivo ZIP, Altirra 3.90. Se descarga el, el, altira, el emulador y este viene automáticamente configurado. Y ahí termino de descargar. Mostrar la carpeta. Aquí está la carpetita del altira, acá arriba. Después extraer en una carpeta con ese mismo nombre. Entramos. Y aquí tenemos la versión de 64-bit y la 32 Se va a el tiro Y acá lo único que tienen que hacer para cargar los juegos bot image Y eligen el juego, que ustedes quieran Los juegos pueden estar en la, en la carpeta que ustedes quieran Ponte uno no dropson sé, drop zone y, lo, y para resetear le ponen system, eh, Call Reset Ahí, ¿cachai? Ahí se está cargando Si quieren acelerarlo, tienen que poner World Speed y ahí carga más rápido, ¿cachai? y se ahorran todo el show hay un montón de cosas más que pueden revisar dentro de este emulador, por ejemplo el input eh, que son para ver los teclados, tienen que, que configurarlo automáticamente los por acá, después ustedes le asignan cuál es el que acaban de configurar para el port 2, ¿cachai? que sería el joystick 2 y ahí ustedes van revisando, ¿ya? este era es el tiro. lo que yo tengo entendido es que todos los, los emuladores tienen que venir con un sistema operativo interno en este caso parece que ya lo trae. No sé si no, no me quiero equivocar ¿Cachai? Si es que ya está, estará configurado Pero lo vamos a ver ahora En el Atari 800 Win Plus ¿Ya? Que sería el otro emulador El otro emulador Que es el Atari 800 Win Plus Que está aquí En esta página de Mutopia Que está buena Acá En esta parte Y aquí está la dirección Que también se los voy a dejar abajo Para que lo descarguen Atari 8 Win Plus Ya para Windows 32 Ya demo ¿cachai? Acá están los, los links también, pero acá está el 4.1, así que lo descargamos. Ya vamos a descargarlo al escritorio. Guardar esta parte es importante que la sepan. La que viene ahora, bueno, muestra en carpeta. Acá está Atari 800 Win Plus. Lo extraemos en una carpeta. Ahí está. Ya, y este emulador, compadre, ahí lo tendríamos. Pero ¿Qué es lo que pasa. Esto es lo que yo quiero que sepan. Si yo le doy doble clic. Al principio me va a decir que me, me, faltan, me falta el sistema operativo ¿Cachai? Entonces Yo le quiero cargar el sistema operativo a esto Esto es... Dame un segundo Tipo de máquina eh, ROMDIST. Ay, se me olvidó Dame un segundo Tipo de máquina o sea, Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que elegir también el Atari que vamos a correr, porque hay juegos que no, no corren en todos lo, los sistemas operativos. Por ejemplo, en un Atari 800 XL no, eh, no corren los juegos de 5200, de Atari 5200. ¿Cachai? Sistema operativo A, sistema operativo B, XL, e, XL. Entonces, tú tienes que irte a la parte donde dice... Mm, mm, mm, mm, eh, ¡Ay, qué lata! Eh, ROM imagen, ROM imagen, acá está, perfecto. Acá está Atari ROM imágenes ¿ya? Entonces aquí, en esta parte, te va a pedir el OSA, el OSB, el XL y el 5200. Tienes que tener todos estos: 2, 3, 4. Y le da ahí OK y, se, y va a leer el sistema operativo. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer en este caso? Ustedes se van a ir al internet. ¿Ya? y van a escribir Vietnam pero en vez de Vietnam lo van a escribir con J B, J, Ed, Nam, y le va a poner Roms ¿Ya? esta es una página que está desde hace muchos años, muchos muchos años compadre que tiene eh, la, gran, la mayor cantidad de juegos de Atari, no vienen todos pero tiene una muy buena cantidad entonces en esta parte si se fijan si se van a, a ver, emuladores también pueden encontrarlo acá ¿ya? pero lo importante que yo les quiero decir es que ustedes tienen que tener el sistema operativo System ROMs. entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? acá, para poder leer los juegos, tú tienes que tener los sistemas operativos, acá está OSA OSB, Atari Kelly Atari Kelly atari basic y el 5200 ya download los vamos a bajar en la misma carpeta de atari 800 que habíamos creado recién que está acá aquí la vamos a dejar se llama Emu ROMs. ¿Ya? nos vamos a ir a la carpeta y la vamos a dejar la vamos a traer en una carpeta con el mismo nombre ahí está y ahí están todos 1, 2, 3, 4, 5 nos vamos a devolver al atari entonces OSA, nos vamos a ir a la carpetita, que era de la 800, nos vamos a MUROMS y elegimos, por ejemplo, OSA sería este acá, este, OSA, OSB, OSB, XL, XL, 5200, 5200 y el BASIC ATARI BASIC, acá está perfecto, para el no está ¿bien? ok y ahí está el, el, el Atari ya funcionando para cargar juego en este, en este emulador lo que tienen que hacer ay que lata el sonido de, del juego Sino que les debe estar molestando el Breath of the Dragon en este momento Para cargar en este no es como el otro Entonces acá dicen Atasdict Disket 1 Entonces nosotros elegimos Ponte tú, no sé, cualquier juego El, el Zorro ya yeah. El Zorro este Y después Atari Call Reset Se van a Reset Call Y ahí lee ¿Cachai? En este caso ya hay infinita y empieza a cargar. Enter. ¿Se dan cuenta? Y así funcionan los juegos. ¿Qué pasa con los juegos que son con doble disquete? Por ejemplo, el Kunis. Disquete 1. ¿Cachai? Nos vamos a ir a buscar los Kunis. Que era un juego que ocupaba, que ocupaba dos, eh, do... dos disquets. Entonces era de Kunis ese juego. Acá está, The Kunis. Que me voy a buscar compadre. ¿no? De Goonies, nomás. Yo lo hago esto para que ustedes puedan jugar. Acá está. Aquí está el disquete A de los Goonies y el disquete y el lado B. En realidad, el Goonies era un puro disquete, pero lado A y lado B. Leemos el disquete A. Doble clic. Reseteamos el emulador. Comienza a leer de Goonies. Ya. y te dice da vuelta el disquete por el lado 2 y presiona ratón. nos vamos a file attach disk da lo mismo el que estamos eh, donde acabamos de colocar el, el disco A vamos a poner el B ahora y como dice apretamos return enter en nuestro caso ven? ya tenemos lo, el juego funcionando ahora acá Joystick Está en este caso con Numpad, Case. Tú podés hacer un KZ-A KZ-B, podés colocar el joystick De la 360, ¿cachai? El KZ-A lo apretáis acá Ok nomás, y configuráis las teclas a tu gusto Ok, ¿cachai? Y después, los, y los botones Para ocupar acá, los botones Que son para jugar, por ejemplo F2, ya F4 es Select, ya F4 es Select F3 es Option F2 es Start Y F5 es Reset ¿Ya? En este caso creo que Yo lo tengo configurado con Joystick ahora No sé, a ver Por ejemplo Tengo el Joystick Voy a configurar el case set A Ya no quiero que muestre más eso Le pongo para arriba Para abajo Para izquierda Para derecha Y el botón de disparo La Q Ok Entonces le digo también acá que quiero ocupar el set a que acabo de configurar Ok Ahí se está moviendo, ¿cachai? Lo había configurado mal de todas maneras Input eh, Joystick, set a Ahí Arriba, abajo Izquierda, derecha para abajo, para arriba. Ahí está. Y estamos con el A. Ah. Ahí, ¿cachai? ahí está funcionando. Ningún problema, ¿ven? Ya, eso es. Po. Espero que les sirva. Cualquier duda, me la pregunta Les dejo los links abajo y nos estamos viendo durante la semana o el fin de semana, fin de semana en el jueguito del recuerdo, compadre. Ya, un gran abrazo. Chao, chao.